Hola Cool School. yo soy Grace Marlowe, tu técnico más dulce, técnico internacional cool. Bienvenidos a la clase de retoque que pertenece al módulo de básicos del color. En el mundo de la colorimetría existen diferentes técnicas de retoque. El día de hoy trabajaremos un retoque básico con aclaramiento. Esta técnica se utiliza cuando el tinte previamente aplicado es más claro que el cabello natural. El objetivo es uniformar el crecimiento con los largos. Ella es nuestra amiga Frida, a quien trabajaremos el día de hoy. Presenta en su cabello un crecimiento de 10 centímetros aproximadamente en altura 4, por lo que será necesario trabajar una técnica de aclaramiento por primera vez. En largos, originalmente el tono era número 5, sin embargo por el deslave y algunos procesos suele verse un poquito más claro. Nuestro trabajo del día de hoy será uniformar la cabellera en una altura 5. Para trabajar esta técnica, sugerimos dividir la cabellera en cuatro secciones para un mejor control. Con una línea de frente a nuca y de oreja a oreja. Para iniciar con nuestro retoque, trabajaremos en la parte del crecimiento. Como Frida presenta un crecimiento bastante amplio, será necesario trabajar con una técnica de aclaramiento por primera vez, es decir, respetando un centímetro y medio que es el primer nivel de crecimiento y aplicando la fórmula en el cabello natural restante. Esta aplicación se realiza de manera ascendente en cada una de las secciones, es decir, de abajo hacia arriba. Para realizar esta primera parte hemos preparado la tinturación 5.1 con 20 volúmenes. Si te gustaría saber por qué elegimos este tono te invito a que veas las clases de colorimetría 1, 2, 3 y 4. aplicación será en el área de los largos, es decir, donde ya existía el tinte. Para esto hemos preparado una formulación de 5.1 con 10 volúmenes, ya que se trata de un depósito de color. La última aplicación será en el primer nivel de crecimiento. Para esto hemos preparado una nueva fórmula de 5.1 con 20 volúmenes. Es súper importante que la fórmula se prepare nuevamente, ya que la que utilizamos anteriormente ha perdido su potencia. Una vez finalizada la aplicación, daremos un tiempo de pausa restante de 30 minutos. Al enjuagar, lo haremos con abundante agua y aplicaremos Cure Me Reconstructor System para sellar la cutícula. Hemos llegado al final de nuestra clase de retoque de color. Como tip extra te sugerimos realizar un retoque entre 21 y 45 días máximo, ya que al existir crecimientos excesivos se pueden generar vetas en el cabello. Recuerda seguirnos en Facebook e Instagram como Cool más el nombre de tu país y en YouTube como Cool Latinoamérica. Yo soy Grace Marlo, tu técnico más dulce, técnico internacional Cool y espero verte muy pronto.